Hey, bienvenidos a ClassyMes Esta mañana me maquillé, fui a trabajar, regresé Son las 7 de la noche aquí en Alemania Y me quise sentar ahora a hacer este pequeño tutorial En el que les quiero dar dos ideas de cómo maquillarse Usando un simple y sencillo cuarteto de sombras Este es de Manhattan Eye Amazing Effect Eyeshadow Este se llama Brownie Break 95R típico cuarteto de sombras marroncito, en un ojo me voy a hacer un smokey eye típico, sencillito y del otro lado me voy a hacer un cut crease de lo más clásico, realmente este cuarteto de sombras se presta muy bien para un look bastante clásico y normalito y elegante puede ser para salir dependiendo de qué tan intenso te lo hagas. Esto es lo más baratillo posible. Si no me equivoco lo compré en el supermercado. No recuerdo, hace unos días que lo compré está nuevecito. Como ven, trae un aplicador de sombras el cual voy a eliminar y a botar en la basura. Algo que no me esperaba es que tiene brillo. Ahora que le pasé el dedo, sí se ve bastante brilloso. Esto no me lo esperaba. Vámonos al segundo más oscurito, este de aquí. Creo que tiene brillo también. Esto va a ser un desastre. A ver. ¡Wow! ¡Qué marrón tan brillo Hermoso. Vámonos luego entonces a este marrón clarito de aquí. También tiene brillo. ¡Qué pena! Es prácticamente el mismo color de mi piel. Y vámonos al clarito. Bello. Muy bien, ya tenemos los swatches. Ya sabemos cómo se va a ver cada color en mi cara. Voy a comenzar para el smokey eye con el segundo tono más oscurito. Este marrón bellísimo, cálido. y me lo voy a poner en la cuenca del ojo que es el pliegue por cierto creo que solamente dije lo que me iba a hacer en inglés smokey eye la mayoría de la gente sabe lo que es pero bueno no todas es lo mismo que de ojos ahumados en español y ya van a ver cómo queda y miren me estoy poniendo prácticamente ahí por aquí arriba en todo el párpado superior Puedes llegar con esta sombra tan alto como quieras. Yo, para este look, no me lo quiero llevar directamente allá hasta las cejas, pero sí me lo subo suficiente para que se vea mucho. ¿okay? Entonces, miren qué fácil, ya está colocada la primera sombra, al menos la parte de arriba y ahora me voy con el tono más oscuro inmediatamente y me lo voy a poner más abajo en el párpado móvil aquí es una pena que no es más oscuro es solo un poco oscuro pero no suficiente como para mi gusto así pero creo que va a quedar bonito entonces miren el smokey eye te pones la sombra más oscura en el párpado móvil cerca de las pestañas aquí y lo subes y lo unificas un poco con la sombra que te pusiste primero y ya está colocada miren qué fácil fue eso me voy abajo con los dos mismos colores y me voy al párpado inferior y ahora yo tomo una brochita que sea compacta y tomo el color más oscuro de nuevo y me voy más cerca de las pestañas y me oscurezco esta zona cerquita de las pestañas. Pero como ven, para mi tono de piel, estas sombras son muy cercanas a mi piel, entonces no, se, no va a resaltar así muchísimo. Si quieren, toman una sombra negra y se la ponen aquí cerquita de las pestañas para que el smokey, el efecto... Eh, ahumado sea más intenso con la sombra más clara puedes tomar una brochita bien pequeñita lo que voy a hacer es iluminarme esta zona de aquí el lagrimal debajo de las cejas lamentablemente no es muy intensa esta sombra clarita como dije ese es un cuarteto de sombra súper barato el tercer tono no lo usé pero si yo quiero esta zona de aquí quede aún más difuminadita, yo puedo tomar un tono que no sea muy oscuro como este de aquí y continúo en los bordecitos difuminando con mi piel para que la diferencia entre el maquillaje y mi piel sea más gradual pero si quieres que sea más intenso más de noche, no tienes que difuminar tanto, puedes dejarlo marcado un poquito y ahí está el smokey eye de este lado En un momento yo me voy a poner más máscara Porque la que me puse esta mañana Ya prácticamente se fue Pero antes de terminar Me voy al otro lado Y me voy a hacer el cut crease O el corte de pliegue O el pliegue cortado en español Y lo que voy a hacer es Prácticamente voy a comenzar igual Ahora voy a tomar Esta segunda sombra No la más oscura Ni la más clara, ¿no? Me voy al pliegue, a mi cuenca Para irme dando un poco de, de acento aquí a mi cuenca Y tomo ahora la más oscura Me la pongo en la esquinita de aquí Lamentablemente esta sombra no pigmenta mucho que digamos En mi piel Ahora es que voy a hacer el cut crease, ¿no? Entonces ahora yo voy a tomar un poco de concealer Voy a tomar mi brocha de cut crease, pueden tomar cualquier brocha que sea plana y que sea buena para productos en crema, ¿sí? yo la plano aún más con los dedos, de cualquier brocha plana que tengan, tomo un poquito de concealer, mi perra está jugando con sus juguetes ruidosos, ignórenla, voy cortando, creo que necesito un espejo para verme de más cerquita, Hay muchas diferentes cosas que te puedes hacer Pero yo decidí estas dos técnicas Solamente tengo dos ojos Así que hoy solo les traigo dos Miren qué fácil Entonces los acerqué un poquito más Yo voy a tomar ahora la sombra más clarita Con un dedo porque es que no pinta mucho lamentablemente No pigmenta mucho Para que pigmenten más Puedes tomar la sombra con un dedito Ahora bien, como este es un cut crease Vamos a necesitar un poquito de precisión Aquí cerca de las líneas Voy a tomar una brocha Que me ayude a no pasarme de esa línea Ahora tomo La segunda otra vez La primera sombra que usé La segunda más oscura Con un dedo también Y me lo aplico por aquí Integro un poquito y tomo otra vez con el dedo la más oscura porque no me complació mucho cómo pintó con brocha. Con dedo queda más intensa. Sí, me gusta. Me voy abajo, tomo la sombra más clarita y me la aplico aquí debajo para iluminar un poco más esa área. Lamentablemente no puedo decir que la calidad de este cuarteto de sombras sea muy bueno que digamos. Es mediocre. Otra vez la más oscura. Me voy cerquita de las pestañas. Y tomo la segunda otra vez. Difumino un poquito ya más alejado de las pestañas. Ahora solo vamos con los detalles como delineador y máscara. Yo me voy a delinear de negro con este lápiz de L'Oréal Paris, Mat-Matic, lo más normalito. Mat-Matic Super Liner. Sin colita. La máscara que me puse esta mañana no es, muy, no es mi favorita, así que digamos, sobre todo no para la noche. Y esta máscara, esta es manhattan super lash wonder lux volume y es peligrosa porque cada vez que me la pongo me ensucio pero es muy buena es muy muy buena me gusta mucho como me deja las pestañas y ahí está ya me ensucié pero siempre espero que se seque bien y entonces me la, me la despego Voy a esperar a que se seque la máscara luego me voy a limpiar un poquito aquí así con polvo porque un poco de pigmento de lo, del maquillaje me cayó aquí. Y creo que me voy a poner un poquitín de polvo y ya regreso con el resultado real. Espero que les haya encantado este video. Y si es así, regálame un like y suscríbete a Clasime si te veo en el próximo video. Chao.